Soy Julieta Dobles y estoy admirada de ver cómo la Biblioteca Nacional en este momento está viva. O sea, ha revivido con todas las actividades y el, los programas que ha desarrollado su directora actual, Laura Rodríguez, y que nos recibe tan gentil siempre que hacemos alguna actividad aquí, ya contamos con ella, y pasa por aquí eh, acontecimientos y inauguraciones de, de pintura de, de poesía Todo, todos los meses hacemos nuestro eh, recital aquí de poiesis, eh, de historia de conmemoración de, de diferentes escritores como el caso de Fabián Dobles que vinimos también y estuvo muy lindo en fin ella se ha abierto a toda la cultura y eso es maravilloso yo la felicito y espero que sigamos contando con sus colaboraciones muchos años más.